Hola qué tal, soy su amigo Jorge y hoy les traigo un tutorial de un software llamado NX. Para aquellos que han sentido curiosidad por saber acerca de este programa, o más que curiosidad, puede que ya estén dentro de este mundo de diseño y no se hayan percatado de algunas características especiales que tiene NX, para facilitar los modelados, maquinados y plantillas de dibujo pues quédense conmigo que les va a servir de mucho este consejos que tengo para ustedes sin más que decir espero se suscriban a mi canal y denle manita arriba si les gustó y sirvió de algo que estaré subiendo videos de cómo optimizar su trabajo de este genial programa llamado nx comencemos bien hoy vamos a crear un sólido redondo eh, a través de un revólver sí. Este archivo ya lo tengo configurado con las expresiones que en un video anterior les hice eh, eh, mención de cómo usarlas. Sí, este ya lo tengo adaptado con las expresiones que son diámetros, largos, radios y ángulos. Para no invertir tiempo en ese tutorial, si no viste el tutorial anterior donde explico cómo usar las expresiones, te invito a que lo veas. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar creando un, un sketch sobre el plano Y. ¿Sí? Vamos a crear una línea al centro, donde esta línea la vamos a poner como referencia. ¿Sí? Esta línea ya no se puede mover ni para arriba ni para abajo, únicamente se puede alargar o acortar pero este va a ser nuestro largo de pieza. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso para hacer un redondo a través de un revólver es únicamente eh, simular la mitad del redondo. Entonces vamos a partir de este punto creando una figura por mitad de un redondo. Si se fijaron las expresiones, tenía diámetro de la cabeza, diámetro de diámetro de, de, de esta parte que era el diámetro de la guía ¿sí? Y vamos a hacerlo así como ya tengo las dimensiones, las expresiones hechas, únicamente voy a dimensionar voy a ponerle aquí partiendo del centro de nuestra pieza a este diámetro vamos a usar la expresión de diámetro de cabeza en esta parte. ¿Sí? Y este diámetro de cabeza si lo tomamos de la mitad se tomaría como radio, entonces, entonces vamos a decirle aquí que lo multiplique por 2. Ponemos un asterisco o el por 2 y cuando nosotros en la, en la expresión pongamos Ah, perdón, no es por 2, es entre 2, sí. Porque cuando nosotros pongamos en la expresión un diámetro de una pulgada, para que, para que lo ponga exactamente a una pulgada, porque aquí estamos referenciando nuestra cota del centro del radio, no del diámetro completo. Muy bien. Ahora, vamos a dimensionar la guía, que sería la expresión B, metro guía ¿Sí? vamos a dimensionar <coughs> ahora la cabeza que va a ser el parámetro largo de cabeza que viene siendo la c Y vamos a ponerle aquí el largo total de la guía. La letra D. Aquí lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle el largo total de la pieza. O en su defecto, borramos esta dimensión ¿sí? y mejor si lo dimensionamos de aquí que viene siendo la letra D largo de la guía ¿Sí? ya tenemos parametrizado nuestro redondo en nuestro sketch bien, ahora vamos a usar la Opción revolver o revolución. Vamos a seleccionar nuestro sketch. ¿Sí? Dice especificar vector. Vamos a especificar el eje X. Y especificar el punto de revólver. Que vendría siendo el centro. ¿Sí? Ahí ya tenemos nuestro redondo hecho. Bien, ahora este plano, los sketch y los planos los vamos a poner en el layer 61. En este, para poderlos ocultar posteriormente. Bien. Entonces ocultamos el layer 61. Y ahora sí podemos agregar un radio y unos chaflanes. ¿Sí? Para eso vamos a parametrizar también estos. Tenemos parámetro, digo, expresión de radio que ya le atrae Y Chaflanes, que viene siendo la letra F. Bien, una vez ya parametrizado, vamos a darle dimensiones a nuestro redondo. Diámetro de la cabeza, lo quiero que sea de una pulgada. Diámetro de la guía, que sea de media pulgada. Aquí está mal esto. Una pulgada, diámetro de guía. Ok, ya vi por qué está mal. Vamos a irnos al sketch. Únicamente le di entre 2 a esta dimensión, me faltó la guía, se lo está tomando como radio. Vamos a arreglarla, o esa fórmula, y aquí únicamente nos hizo falta ponerlo entre 2, que lo divida entre 2, la dimensión de la expresión. Finalizamos de nuevo nuestro sketch. Listo, ya está. Volvemos a las expresiones. Ya tenemos diámetro de la cabeza que es de una pulgada. Diámetro de la guía que es de media pulgada. El largo de la cabeza vamos a ponerlo que sea de 250 milésimas. ¿Sí? Y el largo de la guía que sea de... 1.5 milésimas de pulgada. Una pulgada y media. Aquí el ángulo, pues como vemos, está muy grande. Vamos a ponerle de un ángulo de 125. O incluso menos. Vamos a poner un 16. 62 milésimas. ¿Sí? Y el radio. Aquí lo vamos a poner de 250 milésimas. Sí. Bien, aquí el radio al parecer se desvinculó. Vamos a vincularlo a esta cara. Y aquí nos hizo falta, también se desvinculó esta parte del chaflán. ¿Sí? Listo. Aún así veo muy grandes los chaflanes, los ángulos. Vamos a ponerlos de un 32, de 32 milésimas. ¿Sí? Y aquí el diámetro también está muy grande. Vamos a ponerlo de un octavo. Listo. Ahí tenemos nuestro tornillo. Ahora vamos a ponerlo a ponerle un color para identificarlo eh, de qué material es posteriormente Esto le va a poner un color lila para identificar que va a ser un material de acero inoxidable probablemente sí ustedes pueden definir sus colores para aluminios colrol inoxidable este plásticos, como quieran, muy bien, lo único que se falta es crear una referencia de este sólido, y listo, guardamos nuestro archivo, y eso sería todo, de esta forma eh, ya tenemos parametrizado también un redondo ¿sí? para posteriormente crear un ensamble que va a ser el próximo video que voy a hacer el próximo tutorial para que vean cómo poder hacer extrusiones dentro de un ensamble vinculando las piezas individuales para hacer una extrusión o simplemente las piezas, cuando estén vinculadas, sigan modificaciones de, de alguna otra pieza. Bueno, sería todo. Espero les haya gustado. Y no olviden suscribirse. Nos vemos.